Can crash. Be... My friend. Bienvenidos a otro Be productive my friend. En el vídeo de hoy quiero explicaros las 10 frases, los 10 refranes, los 10 eh, las 10 cosas que más me han impactado en el mundo de los negocios y que me han ayudado a sufrir una catarsis y consecuencia de ello que haya ahorrado muchísimo tiempo y por pues, lógicamente ser muy productivo, porque esto es Be Productive, my friend. Comenzamos con las frases. Hay frases célebres de gente famosa y hay frases que me las he inventado yo, o sea, no las intentéis buscar por ahí. Primera frase, aporta o aparta. Esta frase es demoledora, muy sencilla, muy puf, al grano en la empresa o haces cosas que aportan y son productivas o, por favor, hay que cortar la grasa, hay que cortar, hay que cortar esas acciones, esas tareas que, que nos se llenan de paja, de horas improductivas. Las cosas o aportan o a Otra frase demoledora. Si hay duda, no hay duda. Muchas veces cuando tengo conversaciones con emprendedores, con gente que está lanzando sus empresas y tal oye, ¿y esto cómo, cómo lo harías? Y esto, no sé, pa parece como que los emprendedores estamos hechos de, de, de esa actitud de venga y repetir las cosas diez veces y tal, porque, porque somos así, porque somos eh, cabezones emprendedores, o sea, es que si no, no podría ser. Entonces muchas veces también cometemos el error de queremos que algo funcione, sí o sí y no nos damos cuenta, entonces, si tenemos dudas, es que mmm, si hay duda, no hay duda, o sea, si algo estamos dudando y venga a dudar, mmm, vamos a dejarlo, o sea, está clara la solución, lo que pasa que hay veces que no queremos tomarla la decisión, si hay duda, no hay duda. La tercera, una de mis frases favoritos, eh, me parece que en algún vídeo ya lo he dicho, hay una serie que se llama Suits de abogados que una vez le preguntan al CEO, ¿qué haces que no estás trabajando? Y el CEO dice, si estuviera trabajando, no estaría haciendo bien mi trabajo. No es realmente así, pero sí que es verdad que cuando tú estás liderando personas, tu trabajo es liderar personas, no hacer tareas. Si estás haciendo tareas, es que tienes otro puesto de trabajo aparte de CEO. Puede ser CEO y administrativo, CEO y vendedor, CEO y otra cosa. Pero si solo trabajas liderando personas, tu trabajo es liderar a esas personas. Entonces la frase cobra su significado. Si estuviera trabajando, no estaría haciendo bien mi trabajo. Quiero que os quedéis con ese concepto, que no es otra cosa que poner foco en las cosas que realmente son tu puesto de trabajo y a veces nos liamos a hacer muchas tareas diferentes y perdemos el foco. Mediocridad más mediocridad es mediocridad al cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien hace algo mal, no se puede solucionar con algo hecho peor aún, porque no es eh, eh, mediocridad más mediocridad que sea el doble de mediocridad, es que se multiplica por 25.000 la mediocridad, porque cuando vas a intentar solucionar un problema que ha hecho alguien mal, partiendo de esa base, cuando lo intentamos solucionar aún enmarañamos más toda la movida, entonces lo que hay que hacer es parar, volver atrás, arreglar las cosas, definirlas bien o volverlas a hacer. Y entonces empezamos de cero. No queráis arreglar algo que está mal hecho con algo mal hecho todavía. Una frase muy filosófica, la 5. Cuando no sabes a dónde vas, todos los vientos son en contra. Bueno, esto es eh, muy alineado con el tema de tener objetivos y tener planes estratégicos y saber dónde vas, porque es que hay mucha gente que no sabe a dónde va con sus empresas o con sus puestos de trabajo, no saben qué, qué dirección tomar. Entonces, cuando tú estás en medio del mar y no sabes dónde vas, siempre vas a tener viento en contra porque es que no sabes dónde vas. Entonces hay que definir muy bien los planes estratégicos, saber cuáles son nuestros objetivos y saber hacia dónde queremos ir. Si queremos que nuestra empresa sea la que más dinero gane del mundo, la que más rentable, la más grande, la que más trabajo dé, la que... Pero hay que tenerlo claro porque es que si no, nada más vamos dando saltos de un lado a otro. 6. Lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es un caso real de la PyME de España y de la PyME de cualquier parte del mundo. Hay que medir, chicos, hay que, hay, que, hay que medir todo. Hay que medir el puesto de marketing digital, por supuesto, pero hay que medir logística, hay que medir comunicación, hay que medir, porque es que si no medimos, no sabemos dónde están las oportunidades para mejorar esas tareas, esos puestos de trabajo o esos proyectos. Se hacen innumerables cosas en la empresa. Yo pregunto, casi os podría decir que 8 de cada 10 emprendedores que le pregunto qué ratios utilizan, eh, muchos eh, no tienen ni ratios y yo me pongo el primero porque los cinco primeros años que tuve la, la empresa no medíamos nada. Entonces me pongo como el primer culpable, pero sí que se lo intento transmitir a todos los emprendedores que lo primero que hay que empezar cualquier proyecto es con un buen cuadro de mando y un montón de ratios para medir porque eso nos permitirá mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. 7, 7, 7. Esta frase va un poco enfocada hacia el mundo del emprendimiento. 90% equipo, 9% mercado, 1% idea. La gente que viene y dice, tengo una idea cojonuda, no. Lo importante es el equipo, lo importante es fichar a las mejores personas para tu equipo. Es en lo que hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo en decir, he tenido una idea, ya verás. No, es que es más importante tener muy buena gente a tu alrededor y perder el tiempo y poner el foco en eso. Y un mercado, pues lógicamente que, que tengas recorrido, pero las ideas, siento mucho deciroslo, no valen nada. Así que centraros en conseguir un equipazo para trabajar en vuestro proyecto. 8. Si no estás renunciando a algo, no estás haciendo una buena estrategia. La estrategia, hacer estrategia, que es lo que no hacemos casi nunca en las pymes, hacer, saber hacia dónde vamos, queremos invadir un castillo, pues tenemos que saber cuántos caballos mandamos ahí, cuántos soldados allá, si hay cocodrilos en el foso, o sea. Pero para hacer una buena estrategia siempre tienes que estar renunciando a algo. Es decir, pues mando a unos caballos por ahí para despistar al enemigo, aunque se las van a dar todas con papas, para luego nosotros por aquí invadir el castillo. Pues eso es renunciar, estar renunciando a una parte de tu... Porque, pues, porque la estrategia requiere eh, renunciar a algo y, y hay veces que te tienes que cortar una mano para, para ir más rápido, pues, pues eso es hacer estrategias, saber renunciar a pequeñas microcosas para lograr tu objetivo final. Esta es una de mis favoritas, la 9. Esta sí que es de Jeff Bezos, el de Amazon. Eh, sé que es un poco rico, pero Jeff Bezos dijo, los que miran hacia los lados nunca ganan la carrera. No quiere decir que no miremos a nuestra competencia, pero que no miremos a nuestra competencia en exceso, o sea, con vehemencia. O sea, que no nos pasemos de paranoiarnos con nuestra competencia. Tenemos que estar en nuestro foco y dedicar los mínimos recursos más que a ver qué hacen a nivel de innovación y vale. No, no nos pasemos de paranoiarnos con la competencia porque hay gente que vive sumida en espiar y en estar todo el día viendo qué hace la competencia y gastas una energía de la hostia. Los que miran hacia los lados nunca ganan la carrera. Y al hilo de esto, otro que también sabe de lo que, de lo que es ganar dinero, que es Bill Gates, dijo esta frase décima, que es también una de las que más me gustan, él dijo que no tenía competidores, que su máximo competidor era él mismo y lo que quería eh, estar siempre en mejora continua. Ese era su máximo competidor, su máximo competidor o su mayor enemigo era él, que era su ambición por querer mejorar y mirar siempre hacia adentro cómo lo podría haber hecho mejor, que va muy al hilo de reflexionar, de he acabado una tarea, ¿vale? me felicitan muy bien, he conseguido el resultado, pero cómo lo podía haber hecho un poco más eficiente, cómo podía haber hecho un poco más excelente esa tarea, ese era su máximo competidor. Y estas son las 10 frases que más me han marcado, espero que os hayan gustado, eh, si tenéis alguna frase más, ponerlas en comentarios y tal, porque a mí me gusta mucho aprender de, pues, pues de gente que, que ha conseguido cosas, que son pues, los que dicen estas frases célebres, así que... Eh,